Cómo están? Mi nombre es Marita Álvarez. Eh, actualmente me estoy formando en, en tecnología. Estoy estudiando informática eh, como otra carrera y la verdad es que ahora vengo a hablar acerca del digital mindset que para que ustedes puedan eh, activar este digital mindset y poder estar preparadas para todas las que se vienen estas capas que son lo máximo de tecnología. Este quisiera hablar primero acerca del, de un poco de la historia de de cómo se inicia este manches digital, el cual creo que todos debemos tener activado. Y es que esto tiene una explicación histórica. Este evento, eh, en realidad, el 23 de enero de 2016 debe ser la fecha más importante que debemos tener en cuenta para el mundo tecnológico. ¿Por qué? Porque ese día se da a conocer la, re, la cuarta revolución industrial, o era digital, no? Este evento nos ha arrastrado un inevitable cambio disruptivo, en donde las personas que no están preparadas o que no activan este mindset digital no van a poder ser capaces de adaptarse a ningún tipo de cambios ni profesionalmente, personalmente, empresarialmente en ningún lado. Entonces, si bien como profesionales de la tecnología estamos claramente somos habilitadores de esa transformación digital eh, no quiere decir que vamos a dejar de lado los temas más importantes para poder garantizar los esfuerzos de transformación en curso. Entonces, eh, bueno, como, hemos, como Rosa mencionó, todos los, eh, todas las competencias digitales, ¿no? que en realidad este eh, está... Bueno, el marco europeo de competencias digitales, la Gitcom mencionó 21 competencias digitales dentro de las cinco áreas, ¿no? Que en este caso está bueno crear contenido digital, WIT crea contenido digital. El tema de seguridad, un eh, en, en tema que abarca eh, protección personal, protección de datos, la integridad de los datos, poder ser capaces de resolver problemas, no solamente utilizando los recursos, sino de forma creativa, ¿no? la información eh, de la data, la información y alfabetización informacional de la data, que quiere decir eh, recuperar, almacenar, organizar eh, eh, toda esta información digital y evaluar la finalidad, para qué la requerimos. Tenemos la comunicación eh, que básicamente pues, es lo que nosotros estamos haciendo actualmente y estoy segura que ahora mismo nos están mirando, pero pues, chicas, que probablemente digan, que, que, ¿cómo es que voy a activar este mindset digital para poder seguir con mis planes personales, profesionales? Y es que nunca es tarde para poder eh, aperturarnos ese, ese ciclo que tenemos y que podemos crear, que podemos seguir avanzando con esto. Entonces, bueno, tener activo el, el digital mindset significa entender el poder de lo digital para transformar, todas las formas de interacción y acción en el planeta. Eh, el reto de cambiar la mentalidad, incluida la resistencia a nuevas formas de trabajo. ¿Qué quiere decir? De que ahora mismo eh, es la primera vez en, el, en la historia de, de, de, de la fuerza laboral que conviven tres, más de tres... Eh, eh, digamos más de tres generaciones digitales están desde los analfabetos digitales están los que han migrado los inmigrantes digitales y están los nativos digitales cómo nos vamos a comportar dentro de una organización si no tenemos esa mentalidad digital no tenemos que adaptarnos para poder seguir siendo vigentes ahora mismo entonces eh, la pregunta que ahora podríamos hacernos es ¿Cuáles son las principales habilidades de Digital Mindset? ¿Cómo es que podemos o cómo es que empezamos a, a, a crear esa mentalidad en nosotros? Uy, no sé qué pasó. A ver. Bueno, eh, bueno yo creo que eh, estas cuatro, estas cuatro... Eh, habilidades que se señalan son sumamente importantes porque esto me ha motivado a estar aquí ahora con ustedes gracias digamos a la, a la influencia que he tenido a raíz de estas grandiosas mujeres ahora ¿no? lo más importante para mí creo señalar es la empatía ¿por qué vamos a generar ¿por qué debemos tener empatía? en realidad porque la empatía es una de las eras donde ahora mismo eh, las personas no, no es, son, eh, es muy difícil que se pongan en, la, en, en los zapatos de, de otras personas y estamos hablando no necesariamente en el tema profesional, sino también en las empresas, dentro de nuestra compañía. A ver, eh, es muy difícil escuchar a veces al consumidor digital, miren todo lo que ha tenido que pasar para poder eh, llegar a comunicarnos de esa forma ahora ahora mismo deberíamos estar no sé quizás en una charla presencial no conociéndonos mirándonos cara a cara sin embargo estamos acá entonces tenemos que pensar y adaptarnos a este tipo de cambios al cual nos ha llevado a todos a tratar de entender la posición no solamente del trabajador con la empresa sino eh, al revés no eh, bueno también tenemos ahora mismo que la persona que activa el digital mindset no debe pensar que el mundo offline y el mundo online está por separado, para nada. Yo creo que las personas debemos tener en cuenta de que eh, ahora mismo no existiera un, digamos, la tecnología o la inteligencia artificial, si es que los creadores o no pensamos más allá eh, de que podemos unir estos ambos mundos, ¿no? Eh, si no pensamos eh, en que podemos unir o que podemos estar conectados, de repente, ahorita, uno en Estados Unidos y otro acá, que nos han estado mirando, no estaríamos aquí. Eh, el equilibrio. Creo que hay que tener equilibrio para poder eh, activar nuestro digital mindset, porque estoy completamente segura de que mm, no Podríamos pensar únicamente en nosotros, en nosotros como de forma egoísta, ¿no? Siempre vamos a, a, a pensar en crear eh, proyectos, vamos a, a insertarnos en un mercado laboral como desarrolladores de software, como eh, profesionales, vamos a liderar equipos. Entonces no podemos eh, trabajar solamente para nosotros mismos, nada más, sino también compartir esa información eh, y los conocimientos que tenemos, no solo en nuestra organización, sino también con, con eh, contenido digital y todo lo que abarca las competencias digitales. Y no solamente pensar en, en, en lo global y, o local, eh, en la charla del sábado pasado con Andrea, ella estaba indicando de que, por ejemplo, eh, se habían, había filtrado todos los job postings, ¿no?, eh, acerca de los trabajos. Entonces, ¿cómo pensar? ¿En qué, en, qué me, ¿En qué voy a trabajar? De repente ahora mismo la, mi compañía cerró, no, no, no, no sé a qué me voy a dedicar, pero realmente podemos encontrar trabajo sentados desde, desde donde estamos y podemos brindar servicio a otras compañías en otro país. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a pensar solamente allá, ah, estoy aquí solamente en Perú y, y no puedo brindar servicios en otro lado. Entonces, pensar de manera digital nos va a abrir puertas, nos va a abrir eh, más oportunidades para que nosotras las mujeres, podamos desarrollarnos, eh, no únicamente en, en, un, en un puesto de trabajo que generalmente piensan, esto es para, para generalmente para las mujeres. No, nosotros podemos desempeñarnos en cualquier otro, en cualquier otro puesto porque somos capaces, pero siempre y cuando tenemos que aperturar y tenemos que pensar en la mentalidad digital. Y yo creo que para poder estar preparadas para este mundo tan cambiante, si no activamos el digital mindset, no vamos a poder entender cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a, adoptar, a adaptar a estos cambios. Eh, y creo que para poder eh, eh, iniciar en eso tenemos que escuchar tenemos que preguntar y también tenemos que hacer. No podemos solamente escuchar y quedarnos ahí. No podemos solamente escuchar y no preguntar. Y no podemos solo escuchar preguntar. Y no vamos a hacer, no vamos a hacer nada para, para poder salir de donde estamos. Yo creo que sí, estoy completamente segura que sí.